Vas a salir en, en televisión, te lo advierto. Que, que, que vas a salir en televisión, sí. lo digo porque ando bien. Con la, la Poniéndote poniéndote todo esto. Si tu hijo podrá ver desde Australia, que te lo haces bien. Sí. No me Que tengo el doble partido. fijando el pie. y ahí está fijando la parte de atrás. Perfecta. Sácame el medidor. ¿Eh? El medidor. No bueno, me das permiso para colgarlo, ¿eh? que te voy a hacer una peli. No me no. No va a dar reír, Carmen. Ya has llorado bastante. A ver, ¿qué hay? A ver, ¿qué es que déjale, déjale al solito. No, necesito una pequeña. Ayuda. Espera, espera, espera que Espera, Era fiera que. que... Eso, eso es. Y ya. No tanto. tiene un poquito más para abajo. No, para abajo no Ahí. No. Te, monta, no. te hecho demasiado. Ahí. No va a ser más que esté tanto. Vamos, a ver. quítate la bolsa de ti que estás padeciendo. Y yo más de verte. ¿Qué ha, supuesto, ¿Qué ha supuesto esto para ti? ¿Qué ha supuesto esto para mí? Llevar la pierna más... Más confort, más, más... Más igualada la presión de toda... Todo lo que es el vendaje. Yeah. ¿Eh? Mire como a la primera. Mire, ¿ve? ¿Eh? Si es que estáis hechos unos artistas. <risa> Está un poquito. Muy poquito. ¿Eh? Perfecto. Este exacto. No, un poquito. Perfecto. Perfecto. Han plastificado su cartoncito. Sí, sí. Ya. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Es que a la primera. Solamente un retoque. Bien, ¿eh? Estáis colocándolo en la raya negra, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Eh? Un poquito. Hay que abrir. No, es esta. Esa es la otra. Quita. Ahí os hace un mal pliegue. Tenemos que ajustar un poquito mejor. Porque hay que subirlo más para arriba. Él tiene la manía. Perfecto. Y ahora está. Vale, tiene matrícula de honor. Sí. ¿De acuerdo? Esta, la primera casi, hay que retocar alguno, pero un poquito. Dame el, el calcetín. Ah, es verdad que se me había olvidado. Iba a cortar ya. Ahora para que vaya la mar de aseo. La habéis lavado en la lavadora y es sí, como mejor se os ha quedado sí, Es como mejor, porque... Necesita más tiempo Porque, porque no hay que reservar... De las 9 de la no mañana, hay... de las nueve de la noche que se haga A las nueve de la mañana no da tiempo, hay que darle más tiempo ¿Cuánto tiempo? Pues cuánto tiempo, pues si se hace a las nueve de la noche puede estar a mediodía del otro día, seca, no, seca Anda ya, seca. anda ya, pero si te la estás poniendo todos los días A mediodía no, poco antes Pero de la lavadora, estoy hablando del tiempo que estamos En vale. invierno no lo sé centrifugarlo un poco más. ¿A cuánto tenéis la centrifugadora de la lavadora? A 800, creo que es. Pues igual, igual con un poco más de centrifugación se consigue. Y si no, lo que puedes hacer cuando salga de la lavadora es coger una toalla. No, si sale sale muy muy, muy ah. oscuro y muy bien. Vale. Ahora yo la meto en, en saquitos de esos. No sí, la de esos sí, no, claro, ¿eh? tienes que hacerlo así. pongo un poquito de detergente porque si no hace mucha espuma uh -huh. y, y muy bien lo pongo en una en una esto un programa cortito sí claro no lo ha quedado nueva, ¿eh? nueva está perfecta no... está perfecta y la, y la está usando ya desde la última vez que venimos, que fue el casi día casi un mes sí. Y se ha notado que ha disminuido el exudado. Bueno, media perfecta. Hasta luego.